Sí, la verdad es que desde la Universidad de Alicante hay, a lo largo del año, una serie de actividades que se realizan, sobre todo enfocadas a fortalecer esa cultura de datos abierto entre los estudiantes. Se hacen eh, unas jornadas sobre datos abiertos para la comunidad universitaria y en ellas los estudiantes pueden presentar los proyectos que realizan a lo largo de todo el año en relación a la realización de datos abiertos. Intentamos siempre hacer este concurso de datos abiertos y fomentar con diversas actividades. Lo más importante de todo es el alineamiento que se produce con el propio ecosistema de emprendimiento de la Universidad de Alicante, un gabinete que se encarga de fomentar prácticas de emprendimiento. Y nosotros lo que intentamos es aplicarle una capa de que se realice ese emprendimiento basado en datos. Esto hace que se despierte una chispa de, de creatividad entre los estudiantes. Sí, hay varias, eh, varias aplicaciones que se pueden descargar desde los repositorios de Google o de iPhone. Por ejemplo, unas muy interesantes son las que tienen que ver con eh, la localización de eventos dentro del, del propio del propio campus. ¿eh? Y el poder buscar un evento y eh, la propia aplicación te, te redirige, te da los, los datos necesarios para que tú puedas ir de un punto a otro a la localización exacta donde se hace ese evento. Esto es muy interesante en el campus de la Universidad de Alicante porque es un campus. Eh, digamos eh, que no dispone de, de calles per se, es un campus um, eh, abierto digamos y entonces eh, la gente que no lo conoce o si tú estás habituado a estar en una, en una zona del campus, es difícil dar indicaciones para ir a un sitio concreto. ¿no? entonces Este tipo de herramientas, por ejemplo, resuelve un problema concreto de la comunidad universitaria. Hay otras como, por ejemplo, de búsqueda de alojamientos, otras de gestión de eventos, etcétera, etcétera. Ahora mismo, por ejemplo, en la Universidad de Alicante estamos en un proyecto eh, que es una red eh, de investigación sobre datos científicos en abierto. Estos, esos datos de investigación en abierto una, son eh, muy importantes para, para eh, digamos, conseguir el objetivo, de, objetivo científico, objetivo de investigaciones. Y lo que, lo que se necesita es eh, redes como esta, en las cuales diversas instituciones, entre las, eh, entre las cuales estamos nosotros, eh, digamos que impulsamos la apertura de estos datos eh, científicos. Sí, existen diversos eh, proyectos, como por ejemplo la red Maredata, una red española de datos abiertos en investigación, que está formada por diversos eh, organismos e eh, universidades eh, expertas en este tratamiento, esta gestión de datos de investigación y lo que intentan son es tener, eh, fomentar esa eh, no solo la publicación de datos de investigación en abierto que es muy importante para el desarrollo de la ciencia y que se impulsa también en directivas, directrices, por ejemplo, del, del marco H2020 de, datos de investigación eh, europea, por ejemplo, mediante la, el fomento de la realización de planes gestores de datos abiertos dentro de un proyecto de investigación, y, y al final se hace una serie de, de actividades en torno al fomento de esa, de esa publicación de datos de investigación abierto y también a cómo, a, a la, a cómo los investigadores en este momento están reutilizando esos datos en sus investigaciones, cuáles son las amenazas que pueden tener, los riesgos y las oportunidades de poder eh, reutilizar estos datos.